Este es un ejemplo de cómo yo separaría una cantidad de los ingresos para generar el fondo de previsión social. Ahora, si ves, estoy delegando a la comisión de previsión social que ellos decidan qué hacer con él. Porque, ¿qué es lo que digo? Primero, el fondo se va a crear con dos al millar de los ingresos brutos de la cooperativa. Es decir, dos al millar, punto dos por ciento. O puedo ponerle el 5%, el 3%. Separar el dinero. Puedo aumentarlo. Puedo disminuirlo. Y además, con él, cubrir las erogaciones del programa de obras y servicios que apruebe la Asamblea. Programa de obras y servicios. Ajá. Quiere decir que la Comisión de Previsión Social. Va a decir, miren, este año vamos a probarlos en esto, vamos a ayudar a los socios en gastos médicos, en ayudas para reparar sus problemas dentales, en educación, y hace todo un programa de en qué se va a apoyar. La la prueba. Listo. No se va a agarrar dinero para otra cosa, nada más para lo que la comisión planteó como importante. Nada más. Fíjate cómo estoy dejando ese margen para que la cooperativa pague esos gastos. Como te decía cuando empecé el curso, a ver, mi estimado cooperativista, ¿En qué te gastas su dinero? Comida, gastos médicos, renta. ¿Qué tal si aquí en previsión social les decimos, vamos a apoyarle con la mitad de la renta que pagues de tu casa? Ocupo factura. ¿Se puede? Se puede. Claro, estos fondos de previsión social tienen una característica, por igual. Preguntaban hace unos minutos, oye, si tengo un socio flojo que no hace nada, híjole, ¿qué crees? Tendría derecho a la previsión social. ¿Por qué? Porque es socio. Recuerda que estamos hablando que aquí todos tienen derecho, todos tienen sus obligaciones. Si es el flojo que no hace nada y se enferma a su hijo y dice... Reembolsame los gastos médicos. ¿Qué crees? Hay que dárselos. Es tu derecho. No lo voy a limitar. No lo voy a prohibir. El fondo de previsión social, yo no puedo decir, solamente que los socios trabajen, se les va a dar. O solamente que los socios trabajen cinco veces al año, se les va a dar. No. El fondo de previsión social será para todos los socios. Punto. Por eso la importancia de que quieras manejar otras cláusulas donde los obligues a trabajar ahí sería el punto medular. ¿Lo vas a obligar? Sí, porque de lo contrario, beneficios como estos, el socio cooperativista puede decir, me toca. Ahora, si creo un fondo para ayuda de gastos médicos, ejemplo, si en el fondo se establece que vamos a ayudar con el 100% de los gastos en quimioterapia de los enfermos de cáncer, se acaba el año, no hay ningún enfermo de cáncer, ¿Qué pasa? Nada. Pero yo en el programa lo consideré, por si existiera. Si yo en el programa pongo, operas, se autoriza que si sale una operación mayor para alguno de los socios, la cual excede de 50 mil pesos, se la pagará la cooperativa. Perfecto. Se le va a pagar. No quiere decir que todos los socios tienen que enfermarse y a todos hay que operarle. A que le toque. ¿Cómo repartimos dinero a los socios? Rendimientos. Este es un punto porque Vean todos los gastos que llevamos. Los gastos operativos. Los anticipos que les vamos dando a los propios socios que aportaron trabajo en ese momento. Y al final, si los hay, habrá rendimientos anuales a repartir. Pero bien, cuando hablamos de rendimientos... Hablamos de estados financieros aprobados sobre los cuales se va a determinar un excedente. Oye, ¿cómo se llama eso? Excedente. Rendimientos. Quiere decir que si yo tengo un estado financiero, voy a decir capital contable. Capital social. Rendimientos. ¿Qué no se llama utilidades de pérdidas? No. No se llama utilidad del periodo. No. Es una cooperativa. Y en la cooperativa, señores, esto se llama rendimientos. Rendimientos. Oye, son los de este año, los del pasado, los que sean. Aquí nada más llamamos rendimientos. Cuidado como tengas tu catálogo de cuentas. Deben de llamarse rendimientos. ¿Ok? Cuando hablamos de rendimientos, es lo que queda al final. porque al final? Al final de todo lo que estamos restando. De costos, de gastos, de lo que retiramos para los fondos, de los rendimientos. Oye, pero esto es lo contable. Sí, esto es lo contable. Fiscalmente, a lo mejor no nos gastamos los 14 mil, nos gastamos 10, nos gastamos 8. Perfecto, entonces vamos a tener una base de utilidad. Sí, eso podría llegar a pasar. Fiscalmente, a lo mejor de los 14 nada más nos gastamos 10. O a lo mejor nada más nos gastamos 5. ¿Puede llegar a pasar? Sí, puede llegar a pasar. ¿De qué dependerá? Dependerá si este fondo se ejerció en su totalidad o no. Para efectos fiscales, así se calcula. Para efectos contables, no. No puedo yo establecer en los estatutos un anticipo de rendimientos, Un anticipo quiere decir, no lo que les voy a dar hasta que se apruebe el estado financiero. No. Durante el año, cada semana, cada quincena, yo puedo plasmar que como mis socios ocupan lana constantemente y son cooperativistas, yo les voy a decir, mis estimados socios cooperativistas, que aportan, que aportan trabajo al momento que la sociedad enajene el bien a la venta. O puedo plasmar cuando enajene y cobre. Porque a lo mejor puedo decir, nada más lo enajene, pero me, me, en un mes me lo pagan. Perfecto. Hasta que no cobre la sociedad cooperativa, no le pagas al socio. ¿Qué es mi ejemplo? En mi ejemplo yo digo, a ver mis cooperativistas, de lo efectivamente cobrado, se multiplica por 10%. Dicho importe se reparte entre los osos. Ah, caray. Quiere decir que si yo vendí un millón de pesos, ¿voy a repartir 100 mil de anticipos? Sí. ¿En qué participación? A ver, Consejo de Administración. A ver, señor presidente, representante legal. Usted vio el trabajo que se realizó. Dígame en base a lo que usted vio ese 10% ¿Cómo lo repartimos? ¿A quién le damos más? ¿A quién le damos menos? Y será decisión del propio Consejo de Administración cómo repartirlo. El Consejo de Administración identifica a los socios que trabajaron, identifican cuánto aportó cada uno y les da un porcentaje. Y ahora sí, es hora de repartir con las retenciones de impuesto que establezcan las leyes respectivas. Ahí habló de un 10%, pero ¿qué tal si te dijera, sabes qué? De las ventas brutas va a ser el 5%. Ok, les tocan 7.500. ¿Quiénes trabajaron? No las mujeres, híjole. Fueron las que se movieron y dice el Consejo de Administración, ¿sabes qué? Partes iguales, para no dar completos. Perfecto. Partes iguales. Oye, dice Laura, yo trabajé más, no la hagan. Ok. Estas cantidades, no hay una regla especial. No. Hasta aquí hay una regla especial. Hasta aquí. A establecer el porcentaje. Y decir cuánto se distribuye como anticipo de rendimiento. De ahí hacia abajo, ¿cuánto le doy a cada quien? Es facultad discrecional del consejo de administración, ¿cuánto le toca a cada quien? En base al trabajo que aportó cada quien. Y en el trabajo, ahí sí, abierto. Cada quien aportó más, unos aportaron menos. No hay una regla como tal. <coughs> Solamente los que aporten trabajo, Pilar solamente los que aporten trabajo y mientras aporten trabajo. Si tienes uno que no hace nada, pues no. Exactamente, Lorena, sí, tienen un, una, el pago de las cuotas del seguro es un poco menor que las tradicionales. Así es, Esteban, la misma estructura. Claro que sí, Lorena, este archivo se los voy a hacer llegar. Eh, me entretengo mucho en el Excel. Ya ven que me encanta andar haciendo ejemplos. No los mando en el material, los hago aquí, pero de aquí estaban dando cuenta cómo los hacemos. Bueno, imagínate que aunque fueran 7.500, el presidente del Consejo de Administración dice, ¿sabes qué? Yo vi que la que trabajó Recio fue Laura y las demás como que le hacían o que no le hacían. ¿Lo repartimos así? Claro que sí la autoridad, consejo de administración, como en este caso el representante legal, si es que es una mini cooperativa, él decide cuánto y cómo se le da a cada quien como anticipos. Ya al fin de año, cuando llegamos a fin de año y determinamos esto, ahora ese es otro boleto. Ahí sí diríamos cuánto nos toca a cada quien en base a nuestro certificado. Ah, pues somos 10 certificados, perfecto, dividan eso entre 10 en el año ganamos conforme el trabajo aportado. Aquí conforma nuestro certificado. ¿Qué puede llegar a pasar? Vamos a pensar en este ejemplo. Tiene una utilidad de 13.500. Visión, si son de socios. Estos 10 socios, les toca cada uno lo mismo. Oye, pero uno trabajó más que otro. Claro, y como trabajó más que otro, durante el año recibió más dinero. Pero a fin de año, todos igualitos. ¿Sí ven la diferencia? En el año pueden ganar más como anticipos de rendimientos, pero a fin de año, lo que les toca, nada más eso les toca. El régimen fiscal, si es que quisieran ser sector primario, tendrían que dedicarse exclusivamente a esa actividad, no tener más ingresos, hablo de la sociedad cooperativa. Puede entrar como reciclo, como régimen general, si es que son personas morales dedicadas a otras actividades. Como les dije, las cooperativas de consumo, esas no lucrativas. Las OCAP también son no lucrativas. Esas no hay manera de que cambien de ahí. Vámonos a, a ese tema, voy Sandra. A ver, ahí te va. Pueden, ¿Cómo pagan impuestos las utilidades finales? Si eres persona moral, régimen general, acuérdate, 30%. Si eres régimen general, si eres reciclo, también al 30%. Pero si soy personas morales, estímulo fiscal, sociedades cooperativas, tus reglas son otras, tus reglas son diferentes. Quiero separarlas porque precisamente se llaman así, estímulo fiscal. Y vamos a encontrar. Aquí está. Sociedades Cooperativas de Producción. Si ves este capítulo, Sandra, no tiene nada que ver con nosotros, no es régimen general, no es reciclo, es una opción. Porque dice, en lugar de aplicar, podrán, qué bonita palabra, podrán. Oye, yo como cooperativa, ¿Puedo quedarme en régimen general? Sí, si así lo deseas, sí, y lo que determines como resultado final, después de los anticipos, 30%. Oye, no hay algo mejorcito, ¿Sí? Este capítulo de estímulos fiscales. En este capítulo de estímulos fiscales, ¿Qué sigue? Voy a calcular mi ISR y voy a determinar cuánto le toca a cada uno. Sí, cuánto le toca a cada uno. Si son 1350 a 10 socios, si fueran 13500. Y aquí le voy a decir a cada socio: ¿Qué crees, mi estimado socio? Te tocan 1350. Te voy a hacer un cálculo anual. Aquí no hay 30%. Aquí se les dice: A ver, ¿cuánto es la utilidad? Entre el número de certificados, es decir, entre el número de socios, le aplicamos la tarifa anual. ¿Y eso es el impuesto a pagar? No, todavía no. Todavía no es el impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque la propia disposición nos dice que puedo diferir el impuesto a cargo. ¿Cuánto tiempo lo voy a diferir? El que se necesite. El que se necesite. Las agapes, como les digo, tienen sus 20 UMAS de ingresos exentos, tienen su reducción de impuesto a cargo, como todas las agapes, siendo cooperativas, siendo cooperativas. Gracias a nuestros amigos de Facebook por acompañarnos el día de hoy. Vamos a retomar el tema con los que estamos aquí presentes. En el régimen general... Ya saben, ingresos fiscales al momento de la emisión del CFDI, deducciones, deducción de inversiones, pago de coeficiente, lo que cualquier régimen general. Voy a irme a este estímulo de, eh, de las cooperativas porque, en primer lugar, es una opción. En segunda, solo personas físicas como socios. No, de otro. ¿Qué beneficios tengo? No pagos provisionales solamente la opción. Eh, yo te diría, Esteban, eh, que lo compararas. Escúchame y tú me dirás si te conviene o no. Hay quien me dice, no, no me conviene, yo quiero que régimen general. De acuerdo, esta es una opción. Tiene beneficios. Por ejemplo, si tú me dices, quiero ser reciclo, reciclo, los anticipos de rendimiento son no deducibles. Allá no conviene tanto. Eh, si soy régimen general, Puedo deducir los anticipos de rendimientos, pero ¿qué crees? A la hora que pago, la utilidad al 30% de ISR. En el estímulo no es al 30%. Te decía hace unos minutos, le aplico la tarifa anual de las personas físicas. Si es mucho lo que me sale a repartir, híjole, a lo mejor voy al 35% ya no me combino. Pero si son poquitas utilidades después de los rendimientos y muchos socios, me conviene mucho este estímulo. Cálculos Esteban. Cálculos. Bien, ¿Qué beneficios tienen este estímulo fiscal? No realizar pagos provisionales, solamente anual. Pagas ISR sobre el rendimiento. Los rendimientos son lo que queda al final. Lo que queda al final. Los anticipos de rendimiento son totalmente deducibles como asimilados a salarios. Totalmente deducibles. Bueno, por aquí me lo cambiaron. Bueno, ¿Qué es lo que pasa con esas cooperativas? Tienen un beneficio que la propia ley establece. ¿En qué consiste? Voy a regresar a mi ojito de Excel. En el anual 2021 tengo un rendimiento, no anticipo, un rendimiento a repartir por socio de 1,350. Les calculo la tarifa anual. Le quedan como 100 pesos. No, tengo ahorita la tarifa en la mano, es un cálculo estimado. ¿Qué de ese impuesto a cargo? Oye, ¿cuándo pago? cuando reparta? Este, pues como que cuando reparta, ¿sí? Mientras no lo repartas, no hay pago de impuestos. Oye, esto es mucho tiempo. Sí, la verdad, es mucho tiempo. Ahora bien, no puedo quedarme eternamente y nunca repartir. Y como decir eternamente, no puedo decir, ¿sabes qué? No quiero repartir nunca. Tampoco eso se vale. No se vale que no quieras repartir nunca. Entonces, vamos a buscar lo que dice la ley. La ley del ISR dice dos años máximo. Ah, quiere decir que si no lo reparto, ¿Dónde está? listo, A ver. Que si este no lo reparto en 2022 y no lo reparto en 2023, en el 2024 hay que pagar ISR. ¿Cuánto? Esto. ¿Cuántos socios eran? Diez socios. ¿Los voy a pagar? Sí, dice la autoridad. Dos años te puedes pasar sin pagarlo. Dos años. Újule, me sonaba bonito, pero hay algo que me suena mucho mejor. Esto que están viendo es el diario oficial de la federación del 26 de marzo del 2015. Seguramente ustedes me acompañaron hace 15 días cuando hicimos el régimen fiscal de las constructoras, el curso de régimen de constructoras. Y hablábamos de este decreto donde nos habla de los servicios parciales de construcción. ¿Qué crees? También viene aquí abajo de las, de, de las cooperativas algo. Puedo diferirlo por tres años, no por dos, por tres. ¿Y por qué por tres años? Porque hasta el tercer año voy a poder aventar y patear el balón un año más. Oye, ¿Qué debo de cumplir para que me den chance tres años? Ah, que el impuesto que yo esté calculando, que le tocaba a cada socio en total. ¿Y qué es lo que voy a diferir y diferir y diferir? Se invierta en inversiones productivas. Es decir, que compre máquinas que compra activos. Inversiones del 32. Compras inversiones. Vete a tres años. Vete a tres años. ¿Cuál es mi obligación? Decirle a la autoridad en la anual. ¿Cuánto es el impuesto diferido? O sea, ¿en ¿cuánto es lo que traigo pateando el balón, pateando el balón, pateando el balón? Puedo aventarme tres años y no pagar ese ISR que le corresponda a los socios. Pero solamente en este régimen. Entonces, ¿puedo no tener provisionales y no pagar nada del anual? El año de constitución, el primer año y el segundo año siguiente. Sí. Aunque tenga utilidades, aunque tenga utilidades. Por eso considero que este puede dar mejor opción, Esteban. Pero hay personas que me dicen, ¿Sabes qué? Yo no, mejor lo que salga lo pago. Perfecto. Lo que salga lo pagas. ¿Qué les parece este estímulo? ¿Convendría o no convendría? ¿Y a quién sí, a quién no? Señores, hasta aquí el tema de sociedades cooperativas. Vamos a dar un break de aquí a las doce y media, y a las doce y media regresamos para ya hablar de sociedades de producción rural, el otro tema del día de hoy, pero con toda confianza, cuando, antes de que arranquemos el otro tema, pueden hacerme todas las preguntas que no les haya quedado claro de cooperativas. Veinte minutos de break, nos vemos, doce treinta. Regresamos. Tercera llamada, regresamos. Antes de arrancar con el tema de las sociedades cooperativas de producción, quedo para que me comenten si quedó todo claro de las cooperativas. Antes de brincar a las SPR, ¿alguna duda con este régimen de las cooperativas de producción, de las SOCAP, de las cooperativas de consumo? ¿Alguna pregunta final que quieran hacer sobre ese tema antes de arrancar con el otro? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O les generé más dudas que respuestas? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a arrancar con el segundo tema del día de hoy. Con una sociedad que nace en la ley agraria. A ver, antes veo una pregunta. Noel, en la constancia de situación fiscal de la cooperativa aparece la obligación de presentar, declarar, ISR propio de manera mensual. Bueno, tienes que volver a presentar un aviso de actualización de obligaciones hoy para corregir eso y decirles que optas por este régimen de estímulo fiscal y por ende ya no presentarías mensuales. Es un aviso de actualización de obligaciones donde corriges eso. Bien. El segundo del tema del día de hoy son las sociedades de producción rural. No confundir con lo que acabamos de ver. Estas sociedades de producción rural nacen en la ley agraria. Y como es ley agraria, sus disposiciones vienen buscando que los productores del campo se junten para hacer una agrupación, la cual preste servicios, cobre productos, en fin. Pero algo importante, si hablamos de la disposición de los reciclos, personas físicas, que les dice que tienen prohibido ser parte de sociedades, esta sociedad que, va, que vamos a ver es parte de las prohibiciones. Es decir, si una persona quiere ser resico y quiere pertenecer a una SPR, no, no es posible. Está prohibido. Los productores rurales pueden constituir SPR, pueden hacerlo. No hay una disposición que les prohíba asociarse. Tiene una figura jurídica propia las SPR, sociedades de producción rural. Se constituyen con un mínimo de dos socios. Si ven, antes hablamos de cinco en las cooperativas, aquí son dos. Con solo dos socios basta para constituir una sociedad de producción rural. La razón social va a ir después del nombre que tú pediste en la economía que te autorizaran, va a ir con la frase sociedad de producción rural o con sus abreviaturas SPR. Ahora bien, cuando hablamos de su régimen de capital, puede ser de responsabilidad limitada, ilimitada o hasta suplementada. Ya decíamos, hablamos limitada cuando los socios aportan una cantidad y nada más responden hasta esa cantidad que aportaron. Ilimitada cuando se va a dar todo lo que salga y suplementada cuando van a los socios a responder por lo que no pague la empresa. Eso sí es bastante peligroso. La responsabilidad social. Implica cuánto es lo que uno va a adoptar. Esto lo dispone el artículo 111 de la ley agraria, donde les dice que si ustedes quieren como socios responder ilimitadamente, claro que sí, podrían hacerlo. Ahora bien, suplementada puede ser, pero no ilimitada. Ilimitada quiere decir que yo respondo por todas las deudas. Suplementada puede decir que yo respondo por una parte de las deudas y pongo un límite hasta 50 mil, hasta 100.000 mil, hasta 500 mil, hasta un límite específico que yo mismo voy a decir, adicional a mi aportación de capital. Por eso puede ser suplementada, pero en estricto sentido, generalmente una SPR es de RL, responden limitadamente, no se van más allá de su aportación. Este tipo de sociedades, cuando se constituyen, tienen las dos opciones, es decir, pueden ser válidas ante el Registro Agrario Nacional o pueden ser ante el Registro Público de Comercio, en cualquiera de los dos casos. Esta acta, donde tiene validez la sociedad de producción oral se registra en cualquiera de los dos. Si me preguntas cuál es el válido, cuál es el que corresponde, no, no es que uno tenga más validez que otro. Los dos tienen la misma validez, nada más la única situación es que, en este caso en particular, tú puedes indistintamente ir con otro o con uno. Cuando yo les recomiendo que vayan al registro agrario nacional, es específicamente cuando el registro incluya que alguien está aportando tierras. Si no aportas tierras, vámonos al registro público. Porque el RAN es muy delicado de que las tierras agrarias no se cedan, no se transfieran, que solamente es el interesado, el titular, el que las usa. Pero si una persona va a aportar su tierra, va a ceder en propiedad, te recomiendo el RAN. Caso contrario, vámonos acá. Los socios. Aquí eh, no hay un capital mínimo. No hay un capital que tú puedas decir, a fuerzas me obligan a aportarlo. No. Los notarios nos han recomendado que en la CSPR arranquemos con 50 mil pesos, pero no hay una disposición legal que nos obliga a esa cantidad. Por tanto, es un monto propuesto. Igualmente, vamos a ocupar un capital mínimo, que es con el que vamos a arrancar, que ese va a ser fijo y va a ser capital variable ilimitado. A ah, quiere decir entonces que este tipo de sociedad son de responsabilidad limitada o ilimitada y de capital variable, es decir, tienen las dos características de capital variable. No hay manera de quitárselo. En este caso en particular, ¿cómo represento mi aportación? ¿Cómo demuestro que soy un socio? con un documento llamado certificado de participación, muy parecido al que estábamos hablando de las cooperativas. Aquí no hay acciones.